Comprar una Ultima Farming License es el primer paso antes de empezar a realizar el farming del token Ultima. En este tutorial, mostraremos el proceso de pago de una licencia mediante USDT TRC-20 por medio del criptomonedero Tronlink. Para comprar Ultima Farming License, ingresa al panel de control en el sitio web de Ultima Farm. Desplázate hasta la parte inferior de la página. En la pestaña Ultima Farming License, verás las licencias del token de Ultima Farming disponibles para su pago. Selecciona la licencia que más te convenga y haz clic en Comprar. Aparecerá una ventana de selección del método de pago. Selecciona Tether USDT TRC20. Acepta los términos marcando la casilla de verificación y haz clic en el botón Purchase o Comprar. Se abrirá el sitio web de CoinPayments y podrás ver el importe en USDT TRC20 y la dirección del monedero al que deseas transferir el importe. Para mayor comodidad, puedes escanear el código QR que aparece en la pantalla, y la dirección a la que deseas realizar el pago aparecerá automáticamente en la aplicación de tu monedero. Ahora abre la aplicación móvil del criptomonedero TronLink. Deberás tener tokens USDT-TRC20 y tokens TRX en tu saldo para pagar las comisiones. Selecciona USDT-TRC20 y haz clic en el botón Send. Introduce la dirección del monedero o escanea el código QR para que la dirección aparezca automáticamente. Haz clic en el botón Next. Introduce el importe exacto a pagar por la licencia y pulsa Send. Una vez más, comprueba la dirección y el importe. Ten en cuenta que debes tener TRX en el saldo de tu monedero para pagar las comisiones de la transferencia. Confirma la transferencia haciendo clic en el botón Confirm. Introduce la contraseña de tu monedero para confirmar la transacción y pulsa el botón Done. Espera la notificación de pago. Se abrirá una ventana en la que verás la clave de activación de tu licencia. Recuerda activarla. Es importante. Solo después de la activación, aumentará el max load de tu granja y podrás utilizar a todas las funciones de este producto. Si has cerrado la página o tienes problemas con internet, no te preocupes. En la sección claves de licencia encontrarás todo tu historial de compras y ahí podrás activar tu Última Farming License previamente adquirida, haciendo clic en el botón azul Activate. ¡Felicidades! Has adquirido tu licencia para el farming del token Ultima. El siguiente paso es pagar por las unidades Ultima Farming Units.